Hola a todos. A nombre de las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quiero felicitar a la Organización IDEA Internacional por estos primeros 25 años de vida, mismos que son paralelos a los casi 25 años de la existencia del Tribunal Electoral. En este periodo, nuestra institución se ha visto beneficiada de un trabajo y de un compromiso con los principios democráticos, con los valores a los derechos fundamentales y el respeto a la ciudadanía que IDEA Internacional promueve en el mundo. En ese sentido, México se siente sumamente orgulloso de poder trabajar con esta organización internacional y contribuir en particular en nuestra región, el continente americano, para seguir avanzando en la calidad democrática de nuestros ciudadanos. De verdad, muchas felicidades a IDEA Internacional, a sus directivos a nivel mundial y cuenten eh, en, en lo sucesivo con el compromiso y afecto del Tribunal Electoral.